Hola a todos, aquí Joana Vicente siempre presente en nuestra segunda parte de especial de vendedores y hoy vamos a tratar cuáles arreglos usted puede hacer que le sean sencillos a su casa y que pueden hacer un marco diferente para posicionarla mejor en el mercado de bienes raíces bueno aquí le va, número uno, una limpieza a presión de los techos, ventanas, paredes y en caso de que tenga drywave, sería bueno incluirlo Número dos, que mantenga la casa limpia y ordenada porque así los espacios se van a distinguir mejor cuando las personas vayan. Número tres, quite un poco el toque personal que usted le tiene como las fotografías la mayor posible que las retire. Y número cuatro, para aquellas personas que tienen patio, les sugiero que quiten el mayor cantidad de artículos posible para que así el ambiente de afuera se pueda disfrutar más para las personas que vean. Con estos pequeños detalles, le será de gran utilidad para posicionar su casa en el mercado de bienes raíces. Espero que te sea de utilidad y hasta la próxima.